disfrute en TV Cartago Digital de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Linafa. Linafa. Este domingo, domingo, domingo, 8 de marzo, llegó la etapa más importante para el Municipal Huarco. Huarco, Partido a partir de la una de la tarde, de la tarde, por la primera división del INAFA, estadio, estadio, estadio, Aldrúbal Yuapaniagua, de San Rafael de Heredia. Bajo CFC. CFC. CFC frente al municipal Huarco. Al Huarco. Partido de vuelta del fútbol de la primera división. Primera división del INAFA. Huarco buscando pasar ya a las semifinales. Del fútbol de la primera división. Te invitamos. Te invitamos. Aficionados, seguidores del equipo huarqueño. Recuerde, este domingo, a partir de la una de la tarde, del el estadio Yuapaniagua, en San Rafael de Heredia, una de la tarde. Bajo CFC Municipal Huarco. ¡Vívalo! Disfrútalo, disfrútalo. A través de las diferentes plataformas, plataformas de TV Cartago Digital. TV Cartago Digital. Digital. En vivo y en Directo. Directo. En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.